Hola, hola. A ver, ya estoy por aquí. Vamos a ver si estamos en vivo. El internet está fallando un poquito. Bueno, estos días normalmente el internet está fallando. A ver, vamos a ver si estamos. Les cuento que estoy en, en el corre-corre. Estoy haciendo varias cosas, pero yo ya había quedado con ustedes que me iba a conectar un ratito. Vamos a tratar de inspirarnos. Hola, Kelly. Hola, chicas. Voy a tratar de inspirarme con ustedes porque no tengo nada preparado. Ya estoy en el corre-corre. Haciendo una cosa y otra cosa, entonces he comenzado a sacar las piecitas, quería trabajar con este este pack que le compré a Aura, así que vamos a hacer una tarjetita muy fácil, muy sencilla, ustedes saben que yo trato de que todo sea sencillo para ustedes, para que ustedes no digan, uy no, está complicado, mucho material, vamos a tratar de usar el menos cantidad posible de material y hacer una tarjetita bonita. Mocan Lop, gracias por esos 45 estrellas, chicas, he estado averiguando y dice que tengo que tener 10.000 estrellas para poder, así me han dicho, 10.000 estrellas, estaba leyendo, entonces me voy a demorar bastante para llegar a 10.000 estrellas, no soy como tan famosa, pero las estrellas que ustedes me donen con mucho cariño, muchas gracias más bien. Cari, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes realmente la colección es linda, por sí sola, van a ver que por sí sola, sin necesidad de mucha cosa, vamos a poder hacer una tarjetita bonita. Gracias por las estrellitas, Karina. Hola, Vivian Fiorella, ¿cómo están? Vamos a hacer una tarjetita fácil, no vamos a complicarnos, ¿ya? Pero voy a tratar de utilizar... Poco material para que ustedes no se compliquen en el sentido, eh, ah, no, no tengo material y ahora cómo lo hago, ¿no? Una tarjetita de inspiración, como se dice. Hola, hola, chicas. Bienvenidas. Ya saben, la mejor forma que tienen para ayudarnos es compartiendo, ¿no? No solamente a mí, a todas las páginas que ustedes puedan compartir nos ayudan un montón. Eh, ¿El audio está bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, qué preciosura. bueno, vamos a hacer algo, algo rapidito, rapidito, así como las tengo acostumbradas yo, <risa> rapidito, ya, algo rapidito para utilizar estas piezas tan bonitas, qué cosa tengo aquí abajo, esperen, hay algo que me está fastidiando acá, qué tengo acá abajo, ah, esto no puede estar acá porque siento como que estoy con algo abajo, Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a tratar de hacer algo rapidito y que estoy segura que a ustedes les va a gustar, ¿ya? Materiales, pues estos dos pads. Oye, yo sigo pensando que hay algo aquí abajo porque tengo algo que me está fastidiando, ¿qué pasa? Ya, así, ¿ven? ¿ven que se hace así? <risa> ¿Ven? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, ¿cómo están? Vamos a hacer algo rápido, ¿ya? Le compré estos pads, paper pads, a mi amiga Aura de Studio Light. Están preciosos, los colores están bellos y combina con su eh, pack de die cuts. Miren qué preciosos, a mí que me encantan las mariposas y los... Eh, los pajaritos, miren si no es una maravilla. Está preciosísimo, me encanta. Así que vamos a hacer algo con estos dos. Hola gabi Edith, hola Daphne, Fanny, ¿cómo están chicas? Bienvenidas, buenas tardes. ¿Qué tipo de cartulina es la blanca? A ver si, si la miran y me dicen qué tipo es. A ver, ¿quién me dice? Que tiene estas, estas marquitas ahí está. ¿Quién me dice qué cartulina es? Me encanta usar esta cartulina para mis tarjetas. Tiene una texturita. A ver, mis alumnas que deben andar por ahí seguramente sí saben. A ver, ¿está o no están mis alumnas? Voy a esperar a que una de ellas diga, Miss, esta cartulina es tal. <ríe> Bien, vamos a utilizar entonces... Hola, María Cardosa, ¿Cómo están, chicas? Me andan preguntando. Miren qué bonitos los colores, ¿no? Yo ya eh, saqué las piecitas. Sí, son unas cartulinas al hilo. Exacto. Exacto. Son una belleza. Tienen un tramado ahí precioso. Ahí. ¿Ahí la ven? Sí, ¿no? Pero no es la hilo, ¿ah? ¿eh? A ver, ¿quién me dice? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, yo he estado sacando del librito este, de, no son stickers, ¿eh? son die-cuts, algunas piecitas, ¿no? He sacado esta torrecita que viene a ser como, bueno, un, un, algo con un concreto ahí. Carstock, exactamente, las que son tan conocidas. Ahí están las florcitas, he sacado un pajarito, miren los colores si no son hermosos, he sacado una jaulita, ahí, todo viene aquí, aquí. Pueden trabajar con cartulina, eh, hilo, con cardstock, chicas, las bases, de aquí he sacado todo, miren acá está, hay dos hojitas de lo mismo. Por acá saqué las mariposas y la jaulita, todas son preciosas, ¿ah? ¿eh? Todo, todo, todo es súper bonito. Hola, hola. Ahí está la Ceci. Hola, Ceci. Ceci, ¿no has visto que el cuadro que le hice a mi mamá lo hice con tus stickers? ¿No lo has visto? Te voy a enseñar porque ahí está la Ceci. En la mañana no creo que ha visto. Ah, pero acá, bueno, más o menos que se nota. Mira Ceci. Para que Ceci vea. Mira qué bonito he hecho el cuadro con los stickers que me mandaste, aquí están, por aquí, por aquí, por aquí, ha quedado hermosísimo, dos horas y media casi de, de, de la clase, <risa> oh, no lo he visto, sí, quedó súper bonito, quedó muy, muy bonito, hola Mari Carmen, ¿cómo están chicas? Las chicas que siempre están ahí en el, me encanta, pero son las chicas que están en el res. Sí, quedó bonito. La cartulina, con la que siempre hago mis bases, casi siempre, es de 22 por 15 doblado por la mitad, ¿no es cierto? Así es donde trabajo yo. Sí, quedó bonito, quedó bonito. Miren los colores, de verdad, son súper bonitos. Yo traje, por si acaso, como para darle un detallito, como un bordecito a cada uno de los die cuts, traje dos colores de distress que más o menos combinan, con esta colección, ¿ya? ¿no? ¿Y por qué digo más o menos combina? Porque yo agarro un pedacito de cartulina o papel, ¿no? Ah, vamos a ver, ah, un papelito. Acá. Yo voy viendo más o menos cómo va a combinar, si es que me va a combinar bien, ¿no? Con los colores que tengo aquí, entonces busco la tinta y pruebo, ¿no? Ajá, este color me gusta, combina muy bien, ahí lo ven. Y este de aquí que es rosadito también combina bien, ¿ven? Entonces combina perfecto con mi colección por si lo necesito. Mis dos mis tres, una es el Ink Sugar Span, ahí está, y el otro es el Victoria Velvet. Hola, hola. Estaba en pleno viaje, por eso no vi. Sí, yo sé que estabas en pleno viaje. Entonces, así busco las tintas que combinen con eh, la colección con la que voy a trabajar, ¿no? Y ahí está, por si acaso lo necesito, que creo que sí lo voy a necesitar solamente para darle un bordecito, ¿ya? Pero aquí básicamente vamos a trabajar las capas que se usa tanto en, en, en el scrap. Usamos mucho capas para que se vea bonita la tarjeta. Entonces, esta es mi base compartido gracias por compartir chicas hola milagritos muchas gracias por compartir gracias gracias esta es una de las piezas que vienen acá estaba media insegura no sabía qué color iba a usar no comencé a sacar varias piezas iba poniendo mis piezas que iban a ser eh, mi base y decía no esta de aquí no porque le da mucho el color esta de aquí sí puede darle bien el color, ¿no? Como a la hora que hago mi composición, eh, la base tipo de madera. Pero al final me quedé con esta, ¿no? En donde la base es muchísimo más clara y se va a poder ver toda mi composición. Compartidísimo. Gracias, chicas. Entonces vamos a hacer la composición. Yo les voy a mostrar más o menos cómo es que yo hago mis composiciones. Y luego de ahí ya, cuando ya estoy segura de lo que he hecho, comienzo a, a ya echarle tinta, ponerle eh, por aquí. No sé si están viendo por aquí mis hojitas secas, que ahora he sacado mis hojitas secas para hacer tantas cositas. Entonces también le voy colocando, pero primero hago mi composición. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Entonces voy a poner la primera pieza por aquí, la que ven aquí. Y esta va a ser como se dice eh, la, la principal. Me gusta mucho tratar de ayudarlas a la composición porque a veces no saben y dicen, ¡Ah! no, no entiendo, no sé cómo, cómo crear la composición en el momento. Entonces esto es lo que me gusta enseñarles a las chicas. ya Generalmente siempre le ponemos una blondita, una cintita que más o menos combine con también con nuestra colección. En mi caso yo he sacado esta blondita, a ver miren ahí, las blonditas blancas combinan muy bonito en nuestros proyectos y de todas las formas que puedan encontrar, cómprense sus blondas. Si son blancas mejor, también de color, miren yo por ejemplo saqué una melón, también podría ser de color, pero se pierde un poquito en el fondo, entonces yo más que, más que todo recomiendo que tengan blonditas blancas. Con las blondas blancas no solamente le dan una base bonita, sino le dan luz a sus proyectos. A veces mis, mis alumnas me mandan fotos de sus proyectos y me dicen, Miss, ¿qué le falta? Blanco. Porque está bien, pero le falta blanco. Entonces le digo, ponle hojas blancas, ponle una blonda blanca, ponle una cinta blanca. Siempre les digo algo blanco y comienza a cambiar. Les digo, ¿ves? Cambió, sí, cambió, Miss, un montón, ¿no? Entonces... Esta blondita se la puedo poner. Hola, hola. El blanco le da luz al diseño. Muy bien, Daphne. Es mi alumna, pues. Es mi alumna. Muy bien. Gracias por las estrellitas. Son lindas las chicas. Me mandan estrellitas. Son unas, unas lindas. Tengo que averiguarme, bien, ya les digo, tengo que averiguarme la historia de las estrellitas. Gracias por las 30 estrellitas que me han mandado mi querida Alicia, que espero que esté mejor de su piecito. Ahora sí, entonces, ya saben, blanco como blonda les queda muy bien en sus proyectos, ¿ya? Otra cosa que también les pido es que el fondo no sea un fondo muy cargado, porque si ustedes quieren cargar la composición, como yo en este caso, miren todo lo que quiero cargar. Quiero poner, eh, quiero poner flores, quiero poner pajaritos, quiero poner tantas cositas bonitas. Y si yo pongo una base con mucho diseño, con muchas cosas, entonces todo se va a perder. Todo se va a perder. Entonces, mejor es una base lo más clarita que puedan, lo más limpia que puedan, ¿ya? Eh, a ver, yo les digo a ustedes. Ya ya les enseñé la base. Esta, por ejemplo, que viene aquí en la composición. Esta. Yo le comencé a poner así, ¿no? Queda bien. Ahí. Queda bien. Eh, queda bonito, pero... Se pierde un poco lo que yo quiero ver, lo que yo quiero ver que es esta composición. Entonces, por eso no escogí esta. Esta sí, no, no se le ve tan. Bello ese encaje. Hola, Miss. Por fin un tiempo para verla con tranquilidad. <risa> Hola, Jessiquita. ¿Cómo están? Pero, a ver, no, aquí en este, en este blog no hay mucho. Aquí sí quedaría bien también, miren. Miren, ustedes comienzan a colocar la composición y queda bien. Pero aquí no, por ejemplo. Aquí no colores muy fuerte no entonces ustedes tienen que ir probando a ver cuál les gusta y cuál les queda mejor este podría ser pero como yo voy a hacerle un detalle con mi sello de palabritas entonces decidí que quede totalmente blanquito no blanco no bueno es como un beijito más o menos es como el color de mis de mis uñas ¿no? hola buenas tardes muy bien bienvenidas pasen por favor adelante entonces, aquí ponemos la blondita. Sí se ve todo, ¿no? Este vendría a ser mi, mi base. Es por lo que voy a empezar y va a venir acá. Antes de venir aquí, yo quisiera ponerle aquí unas piecitas. Ya sea, y les voy a dar varias ideas, ¿ya? Ya sea estas tipo medias perlas. Que vienen así en tira. Así. Yo generalmente se lo pongo a todo el contorno. Contorno no, sino toda la tira en una sola, aunque este, este tamaño me parece muy tengo uno más grueso pero no lo veo en estos momentos más gordito ya, pero podemos ponerlo como una tira en toda la parte de aquí ven, ahí, pero no lo voy a hacer porque yo tengo una pieza que compré grandota, miren acá hola, hola, hola Janet ¿cómo estás? Hola chicas, bienvenidas Compré una de estas piezas que hasta ahora no la uso Miren Me gustó porque tiene unos brillitos ahí, ¿lo ven? Ahí Y dije, este le voy a poner a ver qué tal le queda A ver, ustedes me dirán Esta tirita Y esta se la voy a poner aquí Obviamente esto va a ir por atrás Vamos a ponerle la cinta Lo primero que estamos haciendo es Tratando de... Eh, de ver la composición, ¿no? A mis alumnas les digo lo mismo. Ustedes quieren que yo les ayude a la composición en algún momento, no peguen nada. Componen, componen así como yo lo estoy haciendo, nada pegado. Me mandan a, al WhatsApp su composición y ahí yo les digo ya, ponga esto, pon esto, pon esto, ¿no? Algo así. Ya Y aquí va a venir encima, va a venir este. Pero yo no quiero que se tape esto de aquí. Hola, hola parece de novia, sí debe ser de novia, no sé, yo en Galdías, que es donde compro todas mis piezas, lo vi y me gustó por las piedritas que tiene, ahí está ¿ven? entonces miren la cantidad que tengo recién lo, recién lo estoy usando, le vamos a usarlo para esta tarjetita que voy a preparar con ustedes ahora, ya seguimos esta viene a ser la pieza principal yo quiero que esta se ponga a ver, esta va a venir por aquí. Espere. Ahí. Porque quiero que se vea, quiero que se vea esta parte. Y luego ya voy a comenzar a colocar todas mis piecitas que he sacado de el, esta, este librito. ¿Ya? Miren qué bonita la jaulita. Está preciosa. Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí es donde vamos a trabajar... Los, eh, las capas ya luego, este viene a ser pues como un maceterito pues no, miren las flores qué bonitas las vamos a colocar aquí y este creo que lo voy a poner más acá ahí me parece que lo voy a poner no lo voy a poner tan en el medio sino ahí, para que se pueda ver bien ya, ese va a ir ahí miren Voy componiendo nada más. Por ahora vamos componiendo. Este pajarito de aquí lo voy a hacer mirar para la izquierda. Y este parejito, este parejito este pajarito de aquí lo voy a hacer mirar hacia la derecha, hacia el otro lado. Ya, un lado y otro lado. Muy bien. Aquí hay más plantitas que las voy a colocar por debajo. Recuerden que lo que vamos a hacer son capas. Ahí. Voy a hacer algo bien sencillo. ¿eh? Miren esta plumita. Así como si se le hubiera caído a uno de los pajaritos. También por debajo. No pego nada. Todo estoy acomodando nada más. Ahí. Ahí. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Me están viendo? Si sí, no. Mándenme corazoncitos o, o like para saber que yo estoy en vivo porque a veces, a veces me pasa que estoy hablando y no estoy en vivo. Y me dicen, Cari, acá estoy porque si no, no puedo continuar. Me dicen, sí, sí, sí, sí te vemos, sí, está bien, no, no está bien, pon el pajarito por el otro lado, Cari, así. <ríe> Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ay, ahí están los corazoncitos. Y ahora sí, ya las vi. Miren qué sencillo y qué fácil puedes, puede ser hacer una tarjetita. Voy a bajarlo un poquito. Solamente componiéndolo, ¿no? Solamente tratando de buscar que la composición eh, esté correcta y como. Todo bien, muy bien, todo bien. Ahí está. Yo me quedo ahí. Acá tengo unas maripositas de la misma colección. Que voy a poner una por aquí y por aquí había otra aquí estamos yo encantada con tanta maravilla <risa> y aquí vamos a poner otra ya así va a ser más o menos mi composición aquí estamos muy bien se ve muy bien muy bien ven ahí me quedo ahí me quedo contenta eso es lo que yo quiero aquí hay algunas piezas que las voy a poner como les como les comentaba como en capas para que se vaya viendo más en 3D, ¿ya? Miren, ahí ven, ¿sí? Y aparte voy a acomodar estas eh, ramitas secas que tengo. Nada de eso tengo, veré con qué lo hago. <risa> Está lindo, muy romántico, sí, y muy fácil de hacer. Miren, sencillito, no vamos a hacer nada más. ¡Hola, mis! ¡Qué tierno! ¡Oh, qué tierno! ¡Les gustó! ¡Es todo! ¡No hay más! Después de esto, ustedes ya pueden aumentar cosas como ponerle... Eh, a mí me gusta mucho el detalle de las palabritas, ¿no? Por un lado, por otro lado, por aquí o por acá, para darle los fondos, porque esto está súper claro, ¿no? Entonces, para darle los, los fondos podemos hacer unas marquitas o podemos utilizar... Eh, la base, hacerle por ejemplo con stencil un fondito blanquito con stencil como de ladrillos o de este tipo de eh, eh, de red ¿no? ustedes ya pueden hacer los detalles que ustedes quieran pero lo importante en el trabajo es hacer la composición una vez que ustedes hacen la composición ya están listas para trabajar ya entonces como yo ya sé que así lo voy a hacer, ya está en mi cabeza que así lo voy a hacer Voy a sacarlo. Vamos a sacarlo por acá. Ahí, ahí lo dejamos como para que no nos olvidemos. Ahí. Muy romántico, ¿no? Sí, realmente está súper bonito esto. Ya. Ahora vamos a hacer una cosa. La queremos hacer un poquito más romántica. Entonces lo que vamos a hacer es a uh, raspar. Vamos a raspar un poquito. Yo les cuento que tengo el raspador, el. ¿Qué sí, es el raspador? El... Y, y nunca lo saco. A ver, vamos a ver si lo encuentro porque creo que lo he visto por acá. Ver, la última vez que lo vi estaba por acá. En realidad lo pueden hacer con una tijera, ¿saben? No? O como lo estoy haciendo yo con una espátula. Ya no lo voy a buscar. Pero hay uno de Tim Holtz. Lo comenzamos a raspar por aquí comenzamos a dejentar un poquito. Mis, es una ramita, es, mis, esa ramita, me encanta porque Carla siempre está eh, comentándome. ¿Cuál ramita? Esa ramita es gipso gypso, gypsolia, gypsopilia, ¿no? Gypsopilia, gypsopilia, uh -huh. ahí está. Son hermosas. Ahí están. Miren. No son bellas. Estas son. Bueno, me traje varios. Acá les voy a enseñar. Iso Isofilia. Ajá. Ahí están mis platitas miren. Ay, se me cae el celular. Aquí se la, las he puesto. No tengo los nombres, pero me encanta que me ayuden. Carlita y eh, de espejo. Me encanta que me ayuden. Me encanta. Ya, entonces vamos a raspar un poquito. maricarme Ya te dejó el vasco, te dejó el vasco tranquila. Te dejó para poder eh, eh, chismear. Me imagino le estás dando su tetita, ¿no? Me imagino que está siendo buena madre, más te vale. Lo vamos a hacer más romántico y le vamos a... A raspar algunos costaditos, no todos, ya, algunos costaditos, ahí está, miren, ahí, y si ustedes quieren podemos romperlo un poquito, ay, mi celular, necesito un aparato para mi celular porque se me cae, ¿en qué andas? Como siempre compartiendo, pues, hija, como siempre compartiendo, hoy hoy día tenemos escraperas de miércoles, no he hablado, ¿verdad? Ahorita que estás, este, tonteando, Maca, escríbele a la Sony, por favor, no le escrito. No le he escrito a la Sony. Escríbele, por favor. Ya, ahí estamos raspando un poquito. Y si ustedes quieren, podemos cortar un poquito también y abrir un poquito aquí. Aquí lo cortamos, ¿sí? Ya, y lo abrimos así. Queda más romanticón todavía, ahí. Hola, Lourdes Espejo, ¿cómo estás? A ver, ¿dónde más? Aquí voy a cortar también. Acá un cosa Miren qué bonita esta tijerita. Hermosísima. ¿Sony me va a acompañar? Sí, hoy día me acompaña Sony. La loca, por eso dije, a ver, adivinen, que es más loca que una cabra, era la Sony. Pero no le he avisado. ¿Estará Lourdes ahí para que le vaya a avisar? <risa> Ella ya sabía. Espero que esté atenta nada más. Ya. Este lado y este lado lo voy a, a romper así. Así. ¿Quieren ustedes un poco más abierto más, más rotito? Lo rompen un poquito más. Okay. Ahí. <risa> sí, la, Sony me, la Sony, Sony me va a acompañar. La Soni Loca me va a acompañar. Miren, yo uso, para darle más romanticismo, este diccionario de primaria de Celeste, de cuando estaba en segundo grado. Estas hojitas de aquí, así, estas las uso. Para cuando quiero hacer una cosita así romanticona. Sí sabe, ya, ya avisó en su página. Ah, ya avisó en su página, está bien, porque yo no, no le he avisado. No me he acordado. Ya, y voy a cortar un pedacito así para colocarlo por debajo, acá. Ahí. Parece que no se va a ver, pero se va a ver. Ahora, si quieren ustedes lo abren un poquito más y abren un poquito más la el, lo que hemos roto, pero, este, bueno, no se necesita. ¿Quién no tiene este tipo de libros? Todo el mundo tiene este tipo de libros, así que échele mano. Ahí. Ya, ¿lo están viendo? Voy a prender la luz. Ahí. Se ve mejor, ¿no? ¡Ah, sí sabe la Sony! Felizmente que sabe la Sony que va a estar con nosotros. <risa> ya, otra cosita que le podrían poner aquí para que combine con estas piecitas que están poniendo, como un layout, claro, Janet, como si hicieras un layout, estás haciendo una tarjetita, ¿no? Eh, Podrían poner una de estas piecitas de aquí, una o dos, dependiendo de cuántas le entren, como para que combine igual acá. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, yo estoy inventando ahorita con ustedes, acá, ahí. ¿Ya? Que se vea la letrita y se vea este detallito que le estamos poniendo ahí. Y a este lado le ponemos este. A ver, vamos a bajar. Ahí. ¿Lo ven? Así. Como un layout, así es. Ya. Ahora sí, vamos a darle un poquito de distrés. Vamos a ponerle el distrés marroncito. ¿Dónde está el distrés marroncito? Aquí con este ya voy a usar el coffee me gusta me gusta mucho usar el coffee entonces vamos a agarrar este y vamos a comenzar a pintar ahí está le damos un, un fondito, ¿no? Una basecita. Ahí. Aquí uno tiene pintura Distress. Todo el mundo tiene Distress Archival, marroncito, ese color marrón. Este fue mi primer Distress, por ejemplo. Y acá se me... Aquí me di cuenta que se me manchó, pero como ahí voy a taparlo. Ahí avisó la loca de la Sony. Ni le había visto. A mí me dijo la María Gracia. A mí escríbeme porque ella se olvida. Uy, ¿a quién le dice que le escriban? Porque yo soy otra olvidadiza. Si no fuera por Lourdes, que es quien nos está apoyando en Escraperas de Miércoles. Ya con todo lo que tengo que hacer me vuelvo loca. Ya, una basecita. ¿Qué cartulina es la base? A ver, chicas, todas las 57 que están ahí. Las 57 que están eh, ahí mirando. ¿Qué cartulina es la cartulina base que tenemos aquí? A ver. A ver, ¿la reconocen? ¿Reconocen la cartulina? En realidad puede ser cualquier cartulina, chicas. No se compliquen con las cartulinas. Puede ser cualquiera. Hola, buenas tardes, saludos cordiales desde el centro de Lima. Acabo de ingresar y estoy viendo un lindo proyecto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo yo? Me llamo Cari, más conocida como la Miss Cari. Así es. Así es, chiquillas. Opalina, pueden trabajar en Opalina, en hilo. Ahí está, Alicia dice, dice eh, Basil, Carstock, exacto. Pueden trabajar con cualquiera de esas chicas, con cualquiera. No se me compliquen la vida. Permisito, llegué tarde. Wataruyu Esa es la sexy. Me hacen reír. Tan lindas son ustedes. A mí me encanta esta cartulina. Ustedes pueden utilizar la que deseen, chicas. No se compliquen. Se llama American Craft. Ahí está. Ahí está, respondió Jessica. Son lo máximo, ustedes. Son lo máximo. Sí, falta pegar los papelitos de abajo. Yo los pego al final. Al finalito, al finalito. No los pego antes, los pego al final. ¿Qué dice? Yo estoy en mi pre. Oye, no me vengas con tu pre, ¿ya? Por favor. No me vengas con tu pre. <ríe> trabaja, trabaja, trabaja. Acá lo vamos a poner. Ahí. Ahí que se salga un poquito. Estoy acostumbrando a vos con la voz de la pica. <ríe> acostúmbralo. Acostúmbralo, hija. Acostúmbralo. <ríe> Ay, momento, momento. Por estar leyéndolas. No está derecho. Está chueco. Voy a volver a colocarlo todo. Ay, ya sé que falta. Porque no? Eso es lo que me han debido haber dicho. Mis. La blonda, mis. <ríe> La blonda, pues, chicas, la blonda. La blonda era lo más importante antes que los papelitos. Ay, tú disculpa de la Cecilia, que viene a hablarme en quechua, creo. Ya, la blonda. No olvidamos la blonda. La blonda mis. La blonda, pues, la blonda, la blonda. Faltaba la blonda. Ahora sí. La blonda, mis. Cuando ya pegué la blonda, mis. Pero felizmente que el nubo te permite levantarlo sin problema. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está. Ahí está, ahí está. Estoy hablando en inglés. Ah, en inglés, estás hablando, con razón. Con razón, pues, con razón. Inglés, en inglés. Ah, ya, yeah, acostumbrándote un poquito. <ríe> y ahora sí. Estos sí no van a dar vuelta, así que los vamos a colocar acá. Uno por acá. Este lo compré en, en Galdías, ¿ah? Ahí está, miren. Que no venden ahí en Galdías ¿no? Bellezas, realmente, bellezas. Ya. Uno entra por acá y el otro entra por allá. Ahí. ahí. ¿Me lo ven? Ahí ahí. Quiero que se vea más. Más roto. Ahí. Ya, ahora sí. Ahora sí, antes de pegar, voy a hacer un, un poquito de estos sellos que les dije que me, me gustaba este efecto. Así que vamos a ponerle un poquito. Linda cinta de perlas y blondas. Sí, está bonita. Mis cari, para el curso del Día de la Madre aún hay cupo. <ríe> Lourdes, aún no lo saco el curso del Día de la Madre, Lourdes. Aún no lo saco. Hay cupo, porque todavía no lo saco. <risa> Hola, Dorita. Ahí vamos a poner. Uno por aquí otro por acá. Y otro por acá. Ahí. Y otro por aquí. Así. No, no hay todavía este... No, no está el curso todavía. Estoy un poco ociosita. Pero ni bien... Tenga el, ya el, la tarjetería que voy a hacer. Les prometo, chicas, que eh, esta semana, hoy día no. Ya la otra semana. Les prometo que para la otra semana ya lo tengo. Ya lo tengo. Muy bien. Ay, se cayó mi... un ratito, un ratito. Estas cosas pasan en vivo. Solamente en vivo y en directo y a todo color. Voy a poner mi blondita. Vamos a... Ponerle, uh, ah, no, no era ahí, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. Este va a venir acá, eso quiere decir que la blonda la voy a poner acá. Ahí, este va a venir por acá. Me refería a los talleres que vi de la Miss Lali. Ah, ya, eso tienes que hablar con la misma Miss Lali, este Lourdes. Con la misma Miss Lali, ya. Pero sí, ella va a vender kits de su albumcito. Ya, este lo voy a poner aquí. No lo voy a poner en el medio porque necesito que se vea. Con la, con la misma Lilurdes, ¿ya? Porque me andan preguntando por el kit de flores, por el del álbum del día de la... De, de la eh, Tarjeta de día de la madre, y todavía no hago. Todavía no hago. Ya. Y en este lado de aquí voy a poner la, las medias perlas, ya. En el medio de acá. Para que cumpla su cometido esta, esta rayita que está acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, chicas. Estamos haciendo una tarjetita sencillita. Aquí, hasta acá. Ya, para que cumpla el cometido. Yo lo quiero poner bien acá para que este venga aquí. Ahí. Casi ni se va a ver la, las perlitas Por eso es que no había pensado ponerle ahí Bueno, vamos a poner el cartón El cartoncito Directo con Miss Lali, ¿ya? Directo con Miss Lali Ya, voy a hacerle una basecita a todas las piecitas Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí, y le vamos a hacer una basecita Miren. Ay, ay. Ya. Con este color. El. Violet. No. Victoria Velvet. Una basecita. Porque en realidad queda. Eh, blanquito por el borde. Entonces. Eso es lo que no me gusta mucho. Con estas piezas de. Eh, de die cuts. Entonces le hago una basecita. Así. Y ya Disimula. Y le da, pues, un poquito de fondo, ¿no? Sí, las medias perlas, sí. De ahí ya me di cuenta que no se van a ver. Pero no importa. si sí, no se van a ver porque, miren, voy a colocar este aquí, las flores por aquí y no se va a ver. Lo único que se va a ver es la parte de abajo acá, ahí. ¿Ven? Sí, no se va a ver. No se va a ver, chicas, no se va a ver. Muy bien. Vamos a pintar estas, los bordes de aquí. Este va a venir acá encima. Ahí. Este va a venir acá abajo. Este también lo voy a pintar de este color. Este va a venir acá, encimita, encima, vamos a hacer capas, acuérdense. Aquí los pajaritos, la plumita entra, A este pajarito también le vamos a dar un poquito de basecita. Uh -huh. Este pajarito también, ya vení por acá, las maripositas también. Todo va a tener un ligero rosadito y hasta la plumita. Uh -huh. Miren. Aquí, en este borde de acá, también le podemos poner un poquito de este color. Un poquito nomás. Ahí. Ahí. Ahí, los bordecitos. Ya, ahora sí. Vamos a poner este con cartón. A poner, ahora sí empiezo con mi cartón para que lo vean más cerquita. Este es el primero que va a ir. Vamos a ponerlo aquí. Ah. ¿Cómo se llama esa herramienta? ¿Cuál es la herramienta, Gabriela? Este de acá, el aplicador. ¿Se puede bolear el pajarito? Claro, en su barriguita. Claro que se puede volar el pajarito. Ahora lo boleamos. Para dar sombritas rosadas. Son los, los aplicadores, chicas. Ahí están. Me encantan sus, sus tarjetas, mis. Me quedo embobada mirando cómo trabaja. <risa> Gracias, chicas. Ustedes son lo máximo. Ya, ahí va este de aquí, ¿ya? Este lo voy a levantar más. Eso quiere decir que le voy a poner más cartoncito. Vamos a ver. Si a este le he puesto dos, ¿cuántos le pongo a este de aquí? ¿Ustedes qué dicen? Tres, ¿no? Hay tres para que quede bien levantadito, tres. Sí, ese es el aplicador. Así se llama, aplicador, ese es de Ranger, si no me equivoco, tengo de Scrap, este, Scrapbook Store. Tengo de varias marcas, son como los deditos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya este le puse tres, miren, porque lo quiero más levantadito, ahí. ¿Lo ven? Más levantadito. Muy bien. Este de acá, la plantita, se si va a venir por acá. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Va a ir abajo. Y la plumita también. Va a ir como tiradita la plumita. Ahí. Ya. Esto es lo principal. Una vez que ya le puse los cartones, me quedo ahí. Ahora las plantitas. Las plantitas también van a ir con su... Voy a bajarle un poquito como para que se vea, aunque sea un poquito la, lo que hemos puesto. Cartón. Ahí. Hola, buenas tardes, chicas. Este va a ir ahí. Ahí. Yo que quiero que se vea un poquito el detalle de acá. Ya, ahora sí. El pajarito, como dice mi amiga Daphne, vamos a levantarlo un poquito así en su pancita. Así nomás. Un poquito en su pancita y en su cabecita. Ya, ahí, ahí. Se va a levantar un poquito, ¿eh? se va a curvear. Y lo vamos a colocar aquí. Yo quiero que se pare aquí donde está. El piquito. Donde está la jaulita, como si se hubiera salido de la jaula. Ahí. Ya, y este también. Un poquito su pancita y su cabecita. Un poquito su pancita y su cabecita. Ahí, y este va a venir acá. Y miren cómo se ve en 3D. No sé si se dan cuenta, pero se ve en 3D. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, vamos a pegar. Gracias por los corazoncitos. Ajá. Este va a venir por acá. Pero antes voy a poner más, más este, florcitas que he decorado. He, he, he sacado. He decorado, he cortado, he sacado. Y le voy a seguir poniendo más 3D. Este por ejemplo va a venir acá. Este es un 3D. Ahí. Otro pedacito lo voy a meter por aquí porque para mí ahí le falta. No le voy a poner nada porque tiene esta parte de aquí para que se agarre. Ahí. Este es otro, miren, qué bonito. Vamos a ver si lo acomodo aquí, ahí. Ahí. Uh -huh. Ahí. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Ahí se ve un poquito la piecita, ¿eh? Estoy tratando de que se vea la pieza de brillitos a un costado. seguimos dándole 3D seguimos dándole 3D aquí a esta piecita de aquí sigo levantando un poquito ahí ahora lo voy a levantar ya Ahí lo ven. ¿Ven las capitas que le estamos dando? Sí, ¿no? Ahí, ahí, ahí, Estoy usando cartoncito. Hola, Gaby, Hola, Cari. ¿Cómo están? Y este lo vamos a poner aquí. Ahí. Ahí lo vamos a poner. Bien paradito ahí. Y como está su pancita levantadita... Ahí en su pancita vamos a poner el cartón. Un pedacito acá. Otro pedacito acá. Y pegamos acá. Ahí. ¡Hola, Auri! Mira lo que estoy haciendo con lo que he traído, Auri. Auri. Auri, Auri, Auri, Auri. Ahí está la dueña, la dueña de estas bellezas. Acócenla. Buenas tardes. Está quedando pechocho. Hermoso, mi. ¡Qué linda está quedando! Aquí estamos creando, Auri. Gracias a tus hermosuras. Se me están llenando todos. Los... A ver, vamos a pegar esta piecita de aquí. <coughs> es Auri. Es que me encanta todo lo que traes, me encanta, me provoca, me da este, ganas de crear con, <coughs> con lo que tienes. Este pajarito va a venir acá, ahí levantadito también, gordito, chanchito, el pajarito ha comido harto. Aquí un pedacito. Otro pedacito acá. ¿Qué dice? No se puede acosar porque cuando lo hago yo <risa> Claudia, por favor <risa> No, si sí tiene, si sí tiene Ya te voy a mandar lo nuevo Ay no, Dios mío <risa> Me muero Yo me muero yo, yo lo que me falta es tiempo Para hacer tantas cosas bellas Que veo ya Este va a venir acá pajarito, lo quiero, acá también puede ir, ¿no? A ver, a ver, vamos a ver, ahí también puede ir, ahí, ¿dónde dicen ustedes? Ahí o acá, no, yo creo que ahí, este es su, su lugar perfecto, ese es su lugar perfecto, vamos a colocarlo, uy, ya fuimos, nos va a quedar, <ríe> ay, Daphne, Daphne, Daphne. te pasas, Daphne? ahí. Ya. Qué bellecita, por Dios. A ver, mariposas. Hermosas mariposas. Vamos a colocar una por acá y la otra por acá. No, este de acá. Ahora comparte tu página porfis Comparte tu página Auri por favor Comparte tu página Estoy viendo que las maripositas Saben lo que les voy a poner Y creo que por acá tengo Esta es mi cajita de mis pistilitos Que voy sacando Y me voy Voy dejándolos así Ahí voy a poner estos creo sus antenitas, voy a ponerle. Mala suerte tienes porque cuando yo le escribo, sí se ha podido comprar. ¡Eso! Y ahí está la Ceci. Muy bien, Ceci, gracias por ayudarme. Mala suerte tienes. <risa> ya, miren, a estas maripositas le falta su antenita. Así que con un par de, ¿ahí lo ven? Ahí, con un par de pistilitos esos que tengo para mis, eh, mis flores voy a colocar ahora si sí voy a coger mis deditos para poder aplastar porque últimamente me quemo con la silicona entonces con los deditos ya me quemo ahí está scrapbook dream ahí voy a, voy a, este, a fijarla a la aurí aurí scrapbook dream acá ya, fijada. Queda fijada la... Lauri, queda fijada. Muy bien. Ajá. Ahí. Y cortamos acá. Y ahora sí, la mariposa ya tiene sus antenitas. Ahora sí ya puede ser la mariposa. Ahí. Y a esta le vamos a hacer lo mismo. Con moradito, todo con moradito para que quede chévere. Sí, son lo máximo. Estoy viendo que son lo máximo. Y, y, y ella me pasó la voz, ¿no? La, la Daphne me pasó la voz de los deditos. Yo de verdad que como me encanta trabajar con la silicona, me encanta. Pero cuando me quemo también me quemo Esa ahora, tan linda la aura. Y ahora voy a poner acá. Vamos a cortar porque esto no necesitamos. Vamos a ponerle. En los detalles está la idea eh, este, de trabajar porque se ve bonito. Esta sí es chiquititita. Ay, ay. Ya vi que sí tiene dibujada. Pero más bonita se ve con estos. Ya. Esos deditos son un poco extraños. Sí. No me acostumbro. No me acostumbro. Es complicado. Ya, ahora vamos a poner estas hojitas. Vamos a doblarlas un poquito. Vamos a doblarlas un poquito estas hojitas. Y vamos a colocarlas. Por donde necesitamos. Ah, las mariposas todavía no las he puesto, creo. Ahí. Todavía no están. Vamos a ponerlas. Ahí. La tijera lila me la regalaron, me la regaló Ceci, Ceci G. Estudio, ella recién estuvo por acá, vino a verme y bien linda me regaló la tijerita, es hermosa, muy linda la Ceci. Bien, ahora le vamos a poner un poquito de, de flores de, flores secas, flores del campo. ¿Cómo me dijeron que se llamaba? Ustedes me dicen, yo me olvido. Por favor, dígame cómo se me dijeron que se llamaba Las Flores del Campo. Ahí. Acá están. Acá están. Vamos a acomodar otra aquí. Mientras más textura le dan a su trabajo, se ve más bonito, ¿no? Ahí, ahí. Ahora vamos a bajar un poquito. Sí, es una regalona. La pobre Ceci se fue así como como un unicornio. Sí, ¿verdad? Las Ceci son muy bien lindas y sí es verdad. Y tu otra, y tu otra glu, glu Ah, mi otra glugan. Ahí está la Ceci, ve. Ahí está. Yo pensé que ya se había ido la Ceci. Gracias, Ceci. Está linda, mi. La otra glugan, ¿saben qué? Es que me gusta esta. Me gusta la, la de Ceci. Tanto me costó la otra. <risa> y ahí la tengo. Después tengo otra como lapicerito. No sé si se acuerdan. Ahí está también. ¿Por qué sería así? Todo uso, pero me... Me enchocho con una y ya no quiero, no quiero usar las demás. A ver, otra por acá y esta de acá. <risas> Regalonas, o sea, te regalas. <risas> Ay, las chicas, qué mal criadas. Felizmente no las conozco, no las ubico a ellas. Las desconozco. <ríe> ah. Ya. A ver, con sus ramitas, sus pajaritos y sus maripositas. Salió volando este por acá ahí está, vamos a darle un toque final de brillo por supuesto el brillo el brillo tiene mucho con este de aquí con el glitter gloss ya con el glitter gloss le vamos a dar un toque de brillo, ya, con esto ya nos vamos porque tengo que prepararme para escraperas de miércoles mesmamente mesmamente ahí está Miren, este le da un brillo súper sutil, pero me encanta a las florcitas, a todo, a todo, a todo. Así. ¿Ven el brillito? Ahí, ahí lo vieron. Ya, ahí está la flor opaca y ahí está la flor después de el brillito que ya les había enseñado, ¿no? La Ceci, gracias por las estrellitas. Hoy día hay video de Lali. Ay, Dios mío. ¿Con qué nos saldrá hoy? Porque después yo también termino comprando por Lali. Todo es culpa de la Lali. Todo es culpa de la Lali. La Lali es la culpable. Al pajarito no le voy a poner eh, brillito. Solamente al... A la, a la florcita, ¿ya? Ahí está. Lo aplasto más. Le echo más brillo. Y acá también. Ahí está. ¿Ya? Y yo aquí sí le daría como así como toque final. Estos brillitos que tiene la obra que a mí me encantan, me encantan, me super encantan. Qué bonita está quedando. Gracias. Estos me encantan, de verdad. Para mí son lo máximo. Estos también los tiene ahorita. Ahí están, como son como gotitas, ¿no? Últimamente a eso le estoy poniendo a todas mis composiciones porque quedan tan lindas. Ahí. Como unas gotitas de rocío. A ver. Aura, esto sí tienes, ¿no es cierto? Para que después no digan, ay, no, la no, Mister se llevó todo. Ahí está, los droplets. <risa> Laura sabe los nombres. <risa> Laurita sabe los nombres, yo no me sé los nombres. Esto sí tienes, sí o no, Auri. Laura tiene todo. Ya. Ahí. Los droplets. Sí hay, ya ¿eh? ves. Eso sí hay. Dice, eso sí hay. ¿Saben qué me he dado cuenta? Que, que para ver mis alumnas que tienen que estar por ahí. ¿Qué es lo que lo, una de las cosas más importantes que le falta? Díganme, ¿qué le falta a mi composición? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? A ver, vamos a ver dónde está. Oh, ¿dónde está? Sí hay, dice, sí hay, sí hay. Todo hay, todo hay. La frase, esas son mis alumnas, pues mis alumnas, porque aquí esto no es frase, son solamente nombrecitos, palabritas, pero la frase, le falta la frase. Así que ahorita le vamos a poner una frasecita que vamos a buscar aquí. El mensaje, el texto, ahí están mis alumnas, son los máximo, letrero, consentimiento, eso. La palabrita, el sentimiento, el sentimiento. Ay, mis alumnos son, pero ya no, ya. Ay. Ya, el sentimiento. A ver, acá tengo unas palabritas. Storytel. Más o menos, miren las combinaciones. Combina bien ahí. Entonces, voy buscando... Una palabrita que realmente represente esta composición. She was a strange little bird looking for welcome message to dreamland. Acá está. Acá está, to dreamland. By the light of the moon that shine and spark. Qué lindo este, just my darling creo que más oscurito, ya vi just my darling creo que le vamos a poner este si sí, mi amor si sí, mi amor así le digo yo a mi esposo, si sí, mi amor pero por dentro estoy diciéndole no, ni hablar <risa> cuando él me dice, carita tal cosa si sí, mi amor y ahí ya sabía. Ya sabe lo que significa que le diga, sí, mi amor. <risa> el sentimiento. El sentimiento. Ya. Le pongo una maderita ahí. Una maderita. Un cartoncito ahí. Vamos a darle un poquito de... Ya termino, ya termino, ya termino, ya termino. Ahí. Y esto lo vamos a poner aquí. Just my darling. Ahí. ¿Qué hora es esa? Tengo que alistarme para... Seguro que la Sony va a estar insoportable hoy día. Voy a preguntarle con qué va a estar para yo estar con el mismo color. <risa> va a estar insoportable la loca de la Sony. Insoportable. Ya está. Ya está. Lo terminamos. A ver. Hemos trabajado en capas, ahí ven varias capas, miren, varias capitas. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Estos hilitos de la silicona se los sacan, ¿ya? Ahí, ahí, ahí. Este, este tiene tres para darle un poquito más de tamaño y ahí está. Ahí está nuestra composición, espero que les haya gustado. Me conecté un ratito nomás para poder trabajar con ustedes algo especial, así como este. Espero que les guste y que lo repliquen, que me digan, Cari, no tengo, de repente no tienes mismos papeles, pero sí puede hacer la composición eh, en varias capas. Y me dicen, Cari, mira, de acuerdo a lo que tú me enseñaste, he hecho mi composición en varias capas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahora sí, a las 8 nos vemos en escraperas de miércoles. Las leo, a ver. Elizabeth, qué linda tarjeta. Mira, gritos, Mori, hermosísima la tarjeta. Hola, hola, Dalmita. El otro día dijo que le has dicho que es loca. <ríe> sí. <ríe> Uy, ahora me va a reclamar. Por eso que ni le he escrito. Por eso a la Sony me le he escrito, porque decía... Uy, ahora me va a decir, ¿por qué me has dicho que estoy más loca Ay, de que la Sony me hace reír, de verdad. Para mí es, pero con cariño, ¿no? Me va a reclamar, seguro me va a reclamar. Bueno, ahora sí, hasta eh, más tarde. Las veo a todas en Scraperas de miércoles, tu magazine de scrap. Todos los miércoles estoy eh, con diferentes invitadas. Y por ahora, que Morita no está porque mi compañera está de posparto, de, de eh, me está acompañando siempre alguien a entrevistar a mis, eh, a mis invitadas. Hoy tenemos a Maylin. Así que este, las invito por ahí a las 8 y cuarto. Nos vemos por ahí. Alicia, de nada. Linda tarjeta. Qué linda quedó. Gracias, Ceci, mi Ceci, María Melgar, te mando un beso, un abrazo, especialmente hoy día para ti que te sentí un poquito tristona ahora en el rezo. Amiga, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, linda la tarjeta. Gracias, chicas. Hasta más tarde. Sí, Mari Melgar, distraete aquí con nosotras, Mari. Qué hermosa tarjeta, Mirtala. Gracias, chicas. Qué bonita que les. Les gustó. Yo nunca hago la parte de atrás, pero atrás siempre tienen que poner su cartulinita, ponerle también su, su, su cintita. Generalmente siempre me enfoco en, en la parte de adelante, ¿no? Me gusta que esto sea impresionante. Y bueno, ya, ya acá atrás ya va el mensajito, ¿no? Ya lo voy a mostrar en una fotito mañana. Gracias, Cari. Gracias, Mari. Gracias, querida. Un beso para todos. Cuídense. Nos vemos más tardecito. Bye bye. Bye bye bye bye. Chao chicas.